Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que ahora estés escuchando este video número 100, recién figuraba ahí arriba, pero no sé por qué se va el estado, eh, lo había puesto como estado, 100 videos, 100, ya de los 320 videos que necesitas para ser astrólogo, astróloga, astrólogo. ya tenés 100 videos, 100 videos cortos que podés ver. Te pido por favor que para ir practicando esto, si querés verdaderamente eh, trabajar con la astrología, que te sumes a nuestra gran comunidad de Telegram, t.me barra curso de astrología t.m barra curso de astrología, igual en el, la pantalla final tenés Instagram, tenés Facebook, tenés YouTube, tenés todo, tenés absolutamente todo, eh, los detalles, así que bueno, eh, y también por supuesto a nuestra página de internet, cada vez somos más en la página de internet, eh, eh, queremos que en este año 2022 se convierta en un gran portal de astrología y vamos a hacer todo, todo lo necesario para que así sea. Mientras tanto, vamos con, este, con esta clase 100, con este video 100, 100 videos ya viste, ¿eh? En esta oportunidad nos toca ver tres palabras claves para Saturno en... Eh, en Libra y tres palabras claves negativas para este Saturno en eh, en Libra ahí está ya como de todo bueno, ustedes saben no soy un profesional de la edición no soy un profesional me cuesta mucho, estoy tomando unos mates es la mañana, quiero poder terminar con ...saturno en todos los signos... ...para tenerlos grabados... ...para hacerle una pequeña edición... ...con ese programita que yo tengo viejo ya... Y, ...y poderlos ir subiendo... ...pero para que ustedes tengan... ...la mejor calidad de aprendizaje... ...aprender astrología fácilmente... ...y en forma divertida... ...eso es lo mejor... ...porque es la manera de que se te van a ir grabando las cosas... ¿Sí? sin tener que estudiar de memoria los grandes astrólogos son los que vivencian la astrología y no vas a querer vivenciar algo que es deprimente, que es negativo que es exigente lo que vas a querer vivenciar en tu vida es algo que te divierte, algo que te entretiene algo que sea fácil y por eso vamos de una vez cada vez los estoy haciendo un poquito más cortos. este me va a quedar larguísimo, igual ya les estoy mintiendo de entrada. Bueno, vamos entonces con Saturno en eh, Libra. Les decía, tres palabras claves positivas, son razonables, son imparciales y son justos. Tres palabras claves negativas, son intolerantes, son exigentes y son serios. Y en esta parte me hace falta, ahí lo vas a ver bien, eh, yo todas las palabras claves las saco de este manual de astrología. Este manual de astrología lo hicimos nosotros, ves que acá tiene el logo del CAF, ¿sí? lo hicimos entre varias personas del CAF. ¿sí? En ese momento aprendices de astrología, eh, hoy astrólogos astrólogos certificados por el CAF, por el Centro Aprender Astrología Fácilmente. Eh, ¿Quiénes son ellos? Los nombro porque es importante nombrarlos. Diana Lee, astróloga. Lola Pérez, astróloga. Jordi Miguel, astrólogo. Raiza Armas, astróloga. Lourdes Ferré, astróloga. Mildred Peraza, astróloga. Trilene Frías, astróloga, Liliana Tietz, astróloga, Sol Vázquez, astróloga, Angélica Hernández, astróloga, Marta M Martínez Murillo, astróloga, Liliana Ramírez, astróloga, Jessica Minuti Olvera, astróloga. Y por supuesto, coordinado y dirigido, o sea, corregido, mirado, visto que esté todo bien por mí, Marcelo Chairo Díaz. Eh, y un agradecimiento muy especial para eh, eh, Nixa González que me ayudó incondicionalmente a hacer todos los arreglos en PDF, en Word y a la Nick Bepar que hizo esta maravillosa tapa y contratapa. Este libro vos lo podéis encontrar en forma gratuita. Este manual no es un libro, es un manual chiquito de setenta y pico de páginas. Eh, lo podés encontrar eh, para comprarlo, vale 15 dólares en, en nuestra página de internet, si lo querés así, impreso, es on demand, o sea, vos lo compras, tardan unos días en imprimirte ese manual para vos y te lo mandan a tu domicilio. O, si lo querés en forma gratuita, también ahí en nuestra página, Centro Aprender Astrología Fácilmente, te lo podés bajar en PDF. Y si querés, podés imprimirlo, podés hacer lo que vos quieras. Porque es, miren, a ver si logro mostrárselos. Bueno, no, no lo van a ver. Sin copyright. Sin copyright lo hice yo. ¿sí? Eh, dominio. Público, No es necesario pedir permiso para reproducir esta obra, solo te pedimos como favor que cites la fuente. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque creemos en la comunidad, creemos en que eh, esto se hace entre todos y somos así un grupo que abraza a la gente. Bueno, ya me fui a... a, a ya está. Eh, hecha toda esa aclaración, te pido un solo favor. Un solo favor, que te suscribas a mi canal de YouTube, Marcelo Cheiro Díaz. Es tu forma de darme un aporte. Eh, te suscribís a YouTube, le das clic a la campanita y haces un comentario y me estás súper ayudando para que crezca esa gran comunidad de YouTube. YouTube pone publicidad en mis videos y de esa manera yo puedo seguir haciendo estos videos. Nos vemos muy pero muy pronto. ¿Cuándo? Mañana, por supuesto. ¿Con qué? ¿Con Saturno en escorpio ¿Cómo vibrará ese Saturno en escorpio Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau.